Harry Potter y la cámara secreta, como veis nos quedamos en el campo de Quidditch, eh, Tenemos que empezar a entrenar en el campo de Quidditch y bueno, pues estamos ahora mismo con ello y os voy a dejar haciéndolo a ver qué tal, no, no sé si aquí, creo que aquí los controles son iguales, nos tendríamos que reunir con Oliver Wood. ya lo hemos hecho y tenemos que empezar el entrenamiento, así que vamos allá. ignadia Vuelve a intentarlo ¿Por qué no me vuelas? No entiendo mm. Claro, es que no sé por qué no me vuela. Está bien. Triángulo. Estar. Estar hemos dicho aquí. Select aquí. Sí. Triángulo arriba. Cruz X. Círculo ahí. Cuadrado ahí. Vamos a cambiarlos, ¿vale? R1. Aquí, L2 aquí, R1, vale, yo que ya estaría, tendría que dejarme, a ver, seguimos, eh. Voy que reiniciarlo, yes A ver... Vale, reiniciamos, no pasa nada Vale, ahora, que no que me había quedado Aquí ya la F bueno, Buen trabajo, sigue A ver pues lo que tenía que dar la F Muy bien Yo puedo hacer la Muy bien, Harry. Recuerda que los pósters rojos deben quedar a la izquierda. Vale, Está por... volando los pósters, Harry. Buen trabajo. Sigues. No hemos hecho mal. Sigue. Muy bien, Harry. Vamos, cuatro, tres, dos... Muy bien, Harry. Ahí está. ¡Estupendo! Te has ganado las alas de oro y 25 puntos para Gryffindor. Muy bien. pues también tenemos las alas de oro. ¿no? Continuamos. Bien, Harry. Ahora pasaremos a la siguiente fase. Tengo dos escobas para elegir. Puedes probar las dos y decidir cuál prefieres. Esta es la primera. Para probar la cruza volando esos aros. Vale. A ver. ¿De ¿De bien? Bien? Algunos prefieren tener los controles de arriba y abajo. Con esta segunda escoba puedes probar estos controles. A ver. ¿Quieres probarlas otra vez? No. ¿Cuál prefieres, Harry? Elige tu escoba moviéndote hacia la derecha o la izquierda. Pues es que una creo que tiene que ser la saleta de fuego y otra la Nimus, la que quiero. Pues esta. Si más tarde quieres cambiar los controles, puedes hacerlo desde la pantalla de opciones. Has terminado el entrenamiento básico de Quidditch ah, y estás preparado para jugar en la Liga Quidditch. Sigamos con el entrenamiento avanzado. Muy bien. Has terminado el entrenamiento básico de Quidditch. ¿Quieres dejarlo? No, lo voy a hacer entero. Vale, ahora vamos a practicar cómo se sigue a la snitch. Con la escoba de entrenamiento podrás volar arriba y abajo. En la primera parte de tu entrenamiento como buscador, quiero ver si puedes pasar volando por 10 aros generados por la snitch. ¡Prepárate, Potter! 3, 2, 1. Suelta a la snitch, Colin! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Te has ganado las alas de oro y 25 puntos para Gryffindor. ¿Eh? A ver más Es hora del segundo entrenamiento de buscador Parece que le has cogido el truco a lo de seguir a la Snitch Vamos a ver cómo se te da a atraparla Cruza volando 10 aros. Dirige tu mano hacia el snitch y pulsa el botón X cuando aparezca en la pantalla. Okay. ¿Preparado? Listo. ¿Listo? Ya. ¡Ya! Vamos. Cruza volando los aros. aros. Muy bien. Muy bien. Ah, me salta uno. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! Mm. ¡Estupendo! Te has ganado las alas de oro y 25 puntos para Gryffindor. ¿Lo ha cogido? Hostia. No sabía yo que lo había cogido. En un partido de Quidditch. El buscador que atrape la snitch dorada le da a su equipo 150 puntos. Eso quiere decir que normalmente ese equipo gana el partido. Uh -huh. Vamos a ver cómo se te da atrapar la snitch mientras compites con el otro buscador. Vamos al lío. Contra un buscador, a ver. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. ¡Ya! Está volando los aros Harry. <risa> muy bien <risa> buen trabajo sigue <risa> muy bien Jaime muy bien Jaime muy bien Jaime <risa> <Muy bien, Javi. risa> buen trabajo sigue <risa> <risa> buen trabajo sigue. muy bien muy bien buen trabajo sigue buen trabajo sigue Piénsame. Vamos, cuatro. Buen trabajo, sigue así. Buen trabajo, sigue así. Atrapemos las links Estupendo. Te has ganado las alas La de contigo. oro y 25 puntos para Gryffindor. Muy bien. Buena sesión, Harry. Las puertas del entrenamiento de Quidditch siempre estarán abiertas para ti. Perfecto. Pues hemos terminado, Quidditch. Harry, ¿te apetece que nos batamos en duelo para practicar? No sé. ¿Te parece una buena idea? Sí, ¿por qué no? Ya he ganado antes a Fred. Si quieres ganar a todos los campeones fundadores, tienes que practicar. Ah, el duelo de los fundadores. ¿Qué te parece aquí? Vale. El camino no sirve de separación. Ni tú ni yo lo podemos cruzar. Recuerda, Harry. Lanza los maleficios rechazo pulsando el botón X y los maleficios especiales con el botón círculo. Esas flores están brillando, así que tienen especiales dentro. ¡Vamos allá! Bien. ¿Preparados? Listo. ¡Duelo! ¡Au! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! ¡Ah! Intenta moverte más rápido, vale. Los pies son muy importantes. tener que esforzarte más. Uf, vamos, vamos. Segundo asalto. ¿Preparados? Listo. ¡Duelo! ¡Ah! El segundo asalto es tuyo. Vamos, vamos, no salto más. ¿Preparados? ¡Listos! ¡Duelo! ¡Ah! ¡Eres realmente bueno! ¡Podrías vencer casi a cualquiera! Pues está hecho el duelo de los fundadores también. Quidditch y el duelo de los fundadores. ¿Te has enterado de... ¿Te has enterado de que Slytherin tiene un nuevo buscador? Me pregunto quién será. Soy yo. Mira lo que mi padre ha comprado para todos los del equipo de Slytherin. El último modelo salió el mes pasado. Me parece que deja muy atrás a la serie 2000. Al menos nadie en Gryffindor tuvo que comprar su ingreso en el equipo. Nadie te ha pedido tu opinión, asquerosa sangre sucia. Pagarás por esto, Malfoy. Ron, ¿estás bien? Me siento muy... ¡Ja, <risa> Ron, será mejor que te vayas a ver a Hagrid cuando antes. Harry, ve con Ron y no lo pierdas de vista. Trabajosa. Eh. Ok, ok. Ay, ¡Ah! no. Joder, le da corre, corre, Esto me va a costar, no mejor. jodas Vea ya ¿Me va a costar a mí esta fase? ¿Te has enterado de... ¿Te has enterado de que Slytherin tiene un nuevo bus? Me pregunto quién será Soy yo El último modelo, salió el mes pasado me... Al menos nadie en Gryffindor tuvo que comprar su ingreso Nadie... Pagarás por eso, Malfoy ¡Ron! <risa> Ron, ¿será...? Harry. <risa> A ver, vale. Vale, ahí, a ver ahora. Continuamos. Oh, pues nada, no, continuamos. Ah. Vale, ¿sí? Se fue. Tengo que ser más rápido. y me ha costado y que era el camino corto coño no sabía que era tan largo no nunca hasta aquí bueno Harry tenemos que deshacernos de estas babosas te voy a dar el cuento de fan para que las metas dentro ponle el cuenco a Ron para recogerlas vacialo con cuadrado siempre que puedas en el barril para que no se salgan corre Harry buena suerte Uh Black. Black. Black. Black. Black. Black. Black.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 Bleurgh! suficientes babosas. Vuelve a intentarlo. Joder, es, que es A ver. Lo del recoge babosas este. Bueno, Harry, tenemos que deshacer. Ponle el cu. Buena suerte. <risa> Muy bien, Harry. Toma un cromo de brujas y magos famosos a cambio. Vamos, otro cromo. Ya es el sexto. Ah, vale, me hace lo guardado. ¿Qué tal estás, Ron? No quiero volver a ver una babosa en mi vida. La próxima vez Malfoy se va a enterar. ¿Cómo se atreve a llamar sangre sucia, Armión? Ron, son solo palabras. Sí, pero esa palabra es el peor insulto del mundo. Lo peor que puedes llamar a un mago de origen no mágico es sangre sucia. Algunos magos se creen mejores porque son de sangre limpia. Gracias por defenderme, Ron. Sobre todo teniendo la varita como la tienes. ¡Ah! Todavía me sabe la boca babosa. Me parece que me voy a ir a lavar los dientes otra vez. ¡Dios! Es tarde. Tenemos que ir a clase de defensa contra las artes oscuras con el profesor Lockhart. ¿Tenemos que ir? Sí, Harry. No sé qué tienes en contra del profesor Lockhart. Es un profesor fantástico. Eso cree él también. Defensa contra las artes oscuras es en la planta de arriba. Te acompaño, Harry. A defensa contra las artes oscuras ahora. Vamos, arriba. Cinco ahí, promos, ya tenemos 5 de, de 24, perdón. ¿En dónde se ha metido? La planta de arriba, ¿no? Vestuario eh. delante. Uf, no me acuerdo, no sé yo dónde es, eh. estudio delantero a ver si es aquí es la planta si es la vamos a ver si es aquí si es la planta de arriba Pues sí, porque se ha cerrado la puerta. Siempre es que se cierra una puerta, de lo que vayas a hacer. Una curiosidad, un truquito. Eh... Es que vamos en el camino correcto. Vale. ¿Defensa contra las artes oscuras? Sí, creo que es por aquí. Vale, vamos al vestíbulo. Y ahora... Vale, tengo estos dos, así que es perfecto. Tendría que estar por aquí. Coli. Sí, ya hemos llegado. Eso es. Lo que yo no sé. ¿Cuándo está cerrado? ¿Despacho? Ah, el despacho. No la clase. A ver si vi bien porque como este castillo de jugas es nuevo, me pierdo. No, estoy... Vale, ya sé dónde he vuelto. Eh, pues irme por esta puerta. Por aquí no he ido. La biblioteca. Bueno, chicos, eh, da igual. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Y bueno, espero que os haya gustado. Vale. De, de, eh, eh, hemos hecho el campo de Quidditch. Hemos hecho el duelo el du, el du, el du, du, du, du. de los... de Y bueno, yo creo que lo ah. vamos a dejar por aquí. Ya siendo domingo. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Yo sí que estaba por la biblioteca, me, me parece. ¿eh? estaba el mío en uno de estos dos vasillos que me acuerdo muy bien pero no, no está aquí no está vale, entonces a ver si aquí no creo que haya ningún pasadizo oh por si sí? oye pues bien no esto es un pasadizo Estos son más grajeas. Vestíbulo, como ir a vestíbulo porque es que aquí. No creo que encuentre lo que es la clase de Hildebrica. Tiene que estar fuera, en ¿no? otro lado. puesta en la clase joder, molaría que hubiera un mapa de verdad verdad que no a ver es verdad que yo no es verdad que una vez que joder que juegas si bast... sí, juegas bastantes veces y es la primera vez que vamos y me quiero referir joder que me lío te las pasa más veces porque sabes el castillo pues que yo vengo de nuevas y es que no me lo sé a ver vamos pues esto me suena la verdad porque por aquí han ido antes. Vestuario delantero, a ver. Me da igual si me tengo que explorar el castillo, ¿eh? no tengo problema. Antes, pero tendría que estar por aquí. Vale, ahora me parece que como se ha cerrado esa puerta, ahora sí que vamos bien. Bien. Vale, ahora supuestamente... A ver si por aquí abajo hay algo que se pueda ver. El gran comedor. Vale, el gran comedor ahora no nos hace falta. Vale. Aquí no hay nada. Esto no sé si... Eran las mazmorras, no me acuerdo qué era eso. Pasillo prohibido. Las mazmorras, claro. A ver si es que está aquí la clase de las mazmorras. Porque como es un las artes sobre... Como es la clase sobre las artes oscuras. Podría estar aquí. Vale, por aquí a dónde voy. A las mazmorras. Bien. Puede ser, sí. No me acuerdo yo. Ahí a las mazmorras. Puede ser, sí me suena me acuerdo que la clase era en las mazmorras la anterior el, el anterior curso eh, la clase contra las artes oscuras era también en las mazmorras así que tendría que ser aquí vale, aquí creo que no hay nada no no grajea. es lo único que hay, grajeas y grajeas y ahora mismo pues no me hace falta pues no, está cerrado esas son las mazmorras auténticas y aquí creo que no hay nada pues no pues no, son las, no, no es en las mazmorras esta vez las clases ¿dónde serán las clases este año? claro, estas son las mazmorras están cerradas bien, vale bueno, pues como están cerradas Vamos a ir a otro sitio, no pasa nada, no pasa nada, no vamos a ir a otro sitio. Vale, vamos a, vámonos al vestuario otra vez. Mira que antes no me da cuenta cuando han aparecido y tal. Vale, esto sigue siendo las mazmorras también. Esto ya es el pasillo exterior la clase contra las artes oscuras eh, a ver a ver si soy en el gran comedor esta vez vamos a entrar es que me gusta mirar todo todo bien porque si no pues no no daré con me da que no voy a dar con lo que necesito claro. a ver no, ves, aquí lo único que hay son las cosas Vale, pues ahora salimos Que yo no sé cuándo, a partir de qué parte Contabiliza el Digamos eh, Los puntos de las casas Para saberlo, por lo menos Pues tengo muchísimos puntos Casi 200 Es una pasada Y bueno, a ver qué tal Nada, vámonos del gran comedor y vámonos a la otra parte y ahora vamos a cambiar de, de, de sitio. Vale, los terrenos de momento no vamos a ir, lo, va, lo vamos a dejar ahí porque los terrenos yo creo que... Uff, ahí me puedo perder, vale. Y es que además esto tiene que estar en el castillo, los terrenos no pega que esté para nada. Vale, vámonos por aquí. Bien, vale. Aquí está Colin... Colin Criby creo que es. Este es el despacho. Este sí que es el despacho de del Loicar. Pero está cerrado. Ah, pues por pasar. Pues esto es nuevo, yo no sabía que podía pasar por la estantería. O es que es un sitio para coger más cosas. A ver qué puede ser. Sí, es un sitio para coger más cosas. Bueno. Ya aprovechamos y vamos. Vale, giramos cámara. Sí, es para coger grajeas. Vale, subimos otra vez aquí. Esta cogemos grajea, Ahí. Y que me lío con la cámara vale oh me da que aquí me he perdido un hechizo de más porque no puedo hacer nada aquí me da que aún no puedo seguir porque me falta un hechizo he aprendido todos los hechizos y no puedo pasar ¿Ves? que no me... Esto es otro hechizo que hay que invocar aquí. No nos vale venir hasta que tengamos ese hechizo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es irnos por donde hemos venido. Claro, ves. llegas al cromo con ese hechizo. Por lo tanto, no podemos coger ese cromo aún porque no tenemos el hechizo adecuado para hacerlo. Vale. Vale, entonces eh, el despacho de Gil de Loicart está cerrado, no podemos pasar. Y aquí arriba, ¿a dónde vamos? Vestíbulo trasero. Bien. Vale, vestíbulo trasero, a ver. A eh, ver si de, de, yo con la clase. Joder, no tiene que ser tan difícil. Este año, no tiene que ser tan difícil. Será alguna puerta, pues eso, que no me di cuenta. Vale, estamos en el vestíbulo trasero. Vale, vamos a ver aquí las puertas. Planta de arriba. Que me parece que tengo que ir ahí el estudio de la dama gorda vale la sala común la biblioteca que la biblioteca nana hay, pues hay que ir por ahí por esa puerta a la planta de arriba a lo mejor está la planta superior y yo no o oh, sea sí, yo como nunca he jugado ya más oh, de aquí para adelante ya no he jugado más pues no me acordaré o simplemente no he jugado vale ahora sí esto es diferente ya. aquí no me he venido eh lechuza me parece y este y esta zona me suena a mí de me suena a mí del de primer juego así que vamos bien si sí, es esta zona entonces Porque hay mucho movimiento si sí. mira lo ahí está el mío es aquí. Tío, coño, digo, ¿dónde? Tí, ¿Dónde? ¿Puede ser? Sí, mirad. Pues. pues vámonos para arriba, no hay tiempo que perder. ¡Déjame matarte! Hostia, la voz. Sí, aquí están. Pues. ¡Qué clase más interesante! El profesor Lockhart es el mago más valiente de todos los tiempos. ¿Por eso has puesto corazoncitos a todas sus clases en el horario? ¡Eso no es verdad! ¿Estás bien, Harry? Sí, vamos. Qué fuerte la voz, eh. Qué fuerte la voz aquí de. Voldemort. Increíble la voz, eh. Vale, ahora sí vas a la clase de Hilderoicard, ahora sí. O Sabíamos liado un poquito. Bueno, vamos a volver a hacer. Ah, estás ahí, Harry. Hermión y Ron ya están en mi fiesta de cumpleaños de muerte. Vamos, Harry, que llegáis tarde. Nos vemos en las mazmorras. Daos prisa para no perderos la fiesta. Vale, voy eh, a ver si puedo volver. Vale. A de Heroica, a ver si puedo entrar. Si sí, yo sí voy a poder entrar. No, no, no, no, si puedo volver. Ojalá que me deje planta de arriba. Es que quería hacer los hechizos porque antes los he hecho de pena. Y a ver, quiero saber si puedo hacer los hechizos. Es lo único que quiero hacer. O el aprender los hechizos, ¿no? ¿O que sí ¿Dónde estaba esto? Había que subir, ¿no? Sí. Vale, entonces ahora... ¡Ven a mí! Vale, lección de hechizos aquí, sí. Vale, pues ahora lo vamos a hacer bien. Qué bien que lo pueda volver a hacer. Me encanta, esto es bueno. Mm -mm -mm -mm. A quitar Sí, quiero intentarlo, claro X, perdón Espero que sea lo que yo digo Es que lo hago porque eh, Ahora vale Como hicimos el, el primer hechizo Que nos dieron una copa Es que ahora todos los hechizos pasan por copa Y es súper importante Vamos allá ¿Has venido a intentar el Petrificus Totalus otra vez? A ver si esta vez se te da mejor. ¿Quieres mejorar aún más tu nota, Harry? Pues sí. Mira a mi elegante varita moverse y pulsa los símbolos que señala. Muy bien. Hazlo tres veces y aprenderás Petrificus Totalus. ¿Preparado? Listo. ¡Espléndido! Perfecto. Espléndido. Perfecto. Muy bueno. A ver cuánto. ¡Uy, oh my god! Esa era la fácil. ¿Listo? Listo. Con mucho estilo, como yo. Espléndido. Espléndido. A ver, ahora. Si sí, lo, lo logro la nota. Wow. Vamos ya. Uno más, prepárate. Ah, oh, uno más. ¡Perfecto! Con mucho estilo. Como yo. Perfecto. Espléndido. Ahí está. Probado. Ya está. Has sacado una A. ¡Enhorabuena! Has ganado un cromo de brujas y magos famosos. Firmado por mí, por supuesto. Muy bien. Ahí está la copa. Eso es. Lo has hecho fenomenal, Potter. Muy bien. Vale, pues ya la tenemos. A eso iba yo. Vale, ¿Cómo es este, ¿no? pues nada, chicos. Pues espero que os haya gustado el vídeo, vale. Que es larguísimo. Sí, joder, es que esto es una, una os... hora y nada, no, ya hay disfrutado. Vale, de... esto es porque he cambiado lo... el punto comando. Espérate, cambio el comando. A ver, mejor me lo voy a dejar como estaba, porque así lo sabía hacer mejor. A ver, esto es... Eh, joder, controles aquí. Vale, ahí. Y el círculo para adentro, eso es. lo advierto! En esta sala podríais tener... No os pasa... Un duendecillo de Cornualles recién, no os preocupéis. <risa> me parece, que yo me ocupo de este. Pues Cuando el mate. duendecillo Petrificus solo puedes. Pues que me mate y ya, lo inicio, lo hago bien. Wingardium Leviosa. Pone el duende sobre la jaula y déjalo caer. Es muy fácil, a que el profesor lo. No? Vale. Me leo enormemente. Ah. Petrificus Totalus, Willardium ah. Leviosa. Ah. Muy bien, Harry. Yo me ocupo de que estos no se escapen mientras tú atrapas a los demás. ¿Y dónde hay más? ¡Ah! Muy bien, Potter Será mejor que vayas a ver al señor Weasley Que está arriba Luego te veo Ah, mira, puedo ver Pues bebo la poción Eso es que lo he hecho fatal El hechizo, joder lo he hecho de culo Vale, pues entonces voy a pasarme todo esto ah. Petrificus Totalus Wingardium Leviosa Petrificus Totalus Wingardium Leviosa Rana. Vamos, Vamos, vamos bueno, Ya sabemos que podemos volver Vale Abrimos Y más ¡Ah! Petrificus Totalus Wingardium Leviosa aprobado. Obviamente, podría haber vencido a todos esos duendecillos con un simple movimiento de varita. 20 puntos para Gryffindor por ser unos alumnos estupendos. Oh, los 300 puntos. ¿A ¡Qué es qué guay. maravilloso! Qué pasada. Vale, pues ya estaría. estaba preguntando si me podrían ayudar este halloween hace 500 años de mi muerte mañana doy una fiesta en una de las mazmorras más grandes van a venir amigos míos de todo el país sería para mí todo un honor que el señor wesley la señorita granger y vos fueran les importaría comentarle a ser patrick el miedo que doy puede que así logre entrar en el club de los cazadores sin cabeza ¡Nos vemos mañana en las mazmorras! ¡Hasta luego! Una fiesta de cumpleaños de muerte. No creo que haya muchos vivos que puedan decir que han ido a una. Nunca había oído hablar de una fiesta de cumpleaños de muerte. A mí me suena de lo más deprimente. Continúa la competición por la copa de la Ahí casa Ahí está, la copa de la casa Vamos Esto quería ver yo, ¿ves? A ver qué tal Verás Ravenclaw Ah, 160, bueno, no está mal Ravenclaw, vale Hufflepuff Hufflepuff. Vale. Slytherin. A ¿no? ver cuánto tiene. ¿Qué es lo que me importa? Slytherin. Vale, bien. Pues ya está. Gryffindor. Gryffindor es la casa que más puntos tiene La competición por la copa de la casa se está intensificando Muy bueno Como ha rascado los puntos de la casa, de la casa eh